la palabra al senador Bernal. Gracias, presidente. En primer lugar, pues quisiera felicitar al Partido Socialista por la creación del nuevo comisionado sobre pobreza infantil. Creemos que es un acierto político y queremos decirles también que ahora debe reflejarse esa intención en hechos, en los presupuestos generales del Estado. Desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado un bloque, un bloque de prestaciones económicas dirigidas directamente a la infancia, hacia las familias con hijos y con menores. Creemos que para acabar con la pobreza infantil es necesario invertir en prevención, actuar directamente sobre las causas que provocan las desigualdades sociales. Actualmente las políticas sociales están dirigidas hacia las personas adultas, lo que significa invertir a destiempo y con mayor cantidad de recursos económicos y humanos y es necesaria esta prevención por justicia social y por eficiencia del sistema. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se atiende en la prevención, en ludotecas, en escuelas infantiles, estamos evitando que haya personas que cuando son adultas entren en sistemas de garantías de rentas y eso es mucho más eficiente, evita mucho sufrimiento y además evita también el fracaso o el aprendizaje del fracaso social. Quiero aprovechar este momento también que han venido las ONGs para reconocer la labor de todas las plantillas de atención primaria de los servicios sociales de base y de todos los profesionales del tercer sector, de trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas, administrativas, SAD, animadoras socioculturales, que día a día trabajan con recursos mínimos para corregir las consecuencias de un sistema económico neoliberal que ha generado las situaciones de desigualdad históricas más importantes de la historia. Creemos también que el sistema económico liberal es una enfermedad y el síntoma, el más grave, es la pobreza infantil. Queremos decirles, señorías, que las situaciones de desventaja son una realidad en la España actual. De los países europeos, solo estamos por delante de Rumanía en tasa de pobreza de riesgo de pobreza infantil. Esto quiere decir que un tercio de los niños y niñas españoles parting de diferente punto de partida en la carrera de la promoción social. Por eso son necesarias estas prestaciones que estamos solicitando, porque es necesario invertir en infancia para igualar las, las, las posibilidades de promoción social. Quería advertirles también, señorías, paradojas que se dan en esta Cámara. Mientras ustedes del Partido Popular y del Partido Socialista generan un debate sobre quién tiene el máster o la tesis doctoral menos fraudulenta, dos millones de niños y niñas de este país no tendrán la oportunidad de ir a la universidad por su situación socioeconómica. Un dato importantísimo. La inversión que solicitamos no debe ser solamente económica, debe ser también en educación, escuelas de 0 a 3, becas comedor, material escolar, vivienda. Necesitamos que las familias desahuciadas con menores tengan una alternativa habitacional digna. Queremos también compartir con la, la propuesta del Partido Socialista de garantizar un mínimo vital básico. Les decimos, tomen el ejemplo de la Ley de Inclusión Social de Navarra, en la que hemos priorizado y hemos hecho un mayor esfuerzo de inversión en las familias con menores. Es necesario romper con la desigualdad económica, que es la mayor causa de la fractura social en este país. El último informe de la Fundación Foesa nos dice que ocho de cada diez niños y niñas de este país heredarán la situación de pobreza y exclusión social de sus progenitores. Por todos estos motivos es necesario que se atiendan estas enmiendas, porque es necesario que España se convierta en un país que redistribuya la riqueza, que invierta más y mejor en políticas de familia y, especialmente, en infancia. Quiero recordarles, señorías del Partido Socialista, respecto a la situación, la coyuntura política en la que estamos actualmente. En el año 1982, con el triunfo de las elecciones de Felipe González, eh, Marcelino Camacho, por aquel entonces secretario general de Comisiones Obreras, expuso su relato en el diario El País, con un artículo que se titulaba «El cambio posible o el cambio necesario». Él se refería al cambio posible como aquel cambio que vendría a ser lo inmediato o lo ya conseguido frente al cambio necesario o aquel que acabaría cuanto falta por lograr. El sindicalista Camacho propugnaba el cambio necesario ante el cambio posible, sabiendo que anteponer el cambio necesario suponía enfrentarse a los poderes económicos, al viejo régimen franquista, aparato y a la Iglesia. Marcelino pensaba que la esperanza había que mantener la esperanza abierta con el triunfo socialista y que no había que acabar en una desilusión. Una desilusión. Quería preguntarles, señorías del Partido Socialista… Vaya terminando, señoría. Termino con esta pregunta, señor presidente. ¿Cuál va a ser el peso del 2018? ¿El del cambio posible sin enfrentarse a los poderes económicos y que nos lleve a la desilusión o el del cambio necesario que ilusione a la mayoría social? Muchas gracias.